denunciando, perdón, que eso es una eh, eh, deuda que tiene el PRM con personas, no, no con pura. personas, con personas que lo apoyaron, no es corrupción, usted está y se engancharon a lo que es eh, el transporte público. Pero espérese, pero eso es corrupción. Pero una pregunta, Diloné, una pregunta. Ese proyecto, ayúdame, estaba Velo, ese proyecto estaba pautado en el gobierno del PRED, específicamente Danilo Medina. ahí simplemente se ejecutó. Ay, es decir, que la licitación ay, pública, entiendo yo que ya estaba pautada con una empresa en específico, ¿no? Ay. No, este acuerdo público-privado fue a raíz de las diligencias que el nuevo gobierno eh, ha estado haciendo para supuestamente darle mayor eficiencia a lo que son las diferentes instituciones del país en materia de transporte, construcciones eh, eh, eh, eh, de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ese es un acuerdo que hay que suscribírselo a este gobierno. Y a partir de lo que este gobierno está haciendo en esa dirección, nosotros estamos pues dando la información y eh, tocando el tema. Pero en realidad, nosotros como una persona que tratamos de... Eh, analizar las cosas desde el, los detalles, porque aquí le presentan una especie de eh, paraíso al pueblo dominicano y cuando usted se empieza a indagar en esas supuestas ayudas y facilidades que se le da al pueblo, nos damos cuenta que es un asunto de corrupción no, es que, eh, garrapante eh, eh, usted que usted se está acusado, dando. licenciado No es que yo confíe en sus palabra, pero como usted está confiando en un tercero, en el señor... Eh, Roberto, Marte. Roberto Marte, fue que usted dijo, Rogelio Marte. Sí, sí un sindicalista. Ese ahí, sindicalista. O sea, eh, habrá que investigar, porque no creo que este... Sí, pero la información preste. está, la información sí, pero está. hay muchas... El gobierno, el gobierno no ha querido, no ha querido sí. refutar no, pues, eso. Va, va, Entonces el gobierno... Vamos a ver cómo nos comunicamos con Luis Abinader o con... ¿Con quién, con quién? Con Luis Abinader. Bueno, usted pues está pegado, hermano. No, pero espérate. No, porque ¿Eh? El Luis presidente Binader. le coge la llamada a usted. Bueno, quizás no me coja la llamada, pero una entrevista y uno investigar eh, con, su, con sus allegados. Ojalá que, que los representantes, si están viendo el programa, no digan porque usted está planteando una denuncia a media. A Por, media. Sí, porque en realidad, en realidad, esa información usted la, la escuchó de un sindicalista. Recuerden que los sindicalistas son todos... Sindicalistas no... Y que, empresarios del transporte, ya no hay sindicalistas aquí. Bueno, pero peor todavía. Entonces son, son cosas que hay que ir al fondo y ver si en realidad hay un peaje de sombra y que el gobierno... Un pasaje, o sea, un pasaje. Sombra, un pasaje, pasaje sombra. Hay que erogar 40 millones de dólares anuales. No, pero que sea así hay Para que subvencionar ese... Ahora, ese... ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí, Usted que usted sí, investigó hermano. el caso. ¿Cuáles son esos empresarios que están detrás de esos corredores eh, principalmente el corredor que se inauguró. Habrí, habría que preguntarle al gobierno. No, pero no, eso es público. Claro, no, no. Se... No, yo, pero, o sea, no, el eh, gobierno no ha querido dilucidar no, eso. No, eso está ahí, hermano, no, eso está ahí. Eso, eso se inauguró por encima de. De los fusiles de. ¿Cómo es? los fusiles de vaina de. Juan Ubiere. De Juan Ubiere. Por encima de Juan Ubiere. Porque supuestamente ahí hay una cojoca fuerte. También. Eso dijo Juan Hubiere, que, que él no está peleando Dios. porque le quitaron las ruta, sino porque ahí hay una especie de corrupción. En otro orden, eh, Roberto, veloz y amables televidentes, queremos también reseñar la parte del problema con los eh, amigos del, del PRM que están desempleados, al gobierno que entienda que esas personas trabajaron para que Abinader llegue. Pero hay el servicio, poder. servicio. Que Entonces, señor, de, de, de, ¿eh? del estado, ¿cómo se llama, el señor? Denunciaron ahí una nómina que la subió de, de, de, de no sé, de seiscientos. De ¿Quién que la subió? Un funcionario de, de este gobierno. ¿Que la subió a la nómina? Sí, la duplicó y él dijo que no, que fue que, que, que, que, que, que la... Que la fusionó, de la, de la, comisión, la fusionó. Comisión presidencial para Desarrollo. Oiga, de de comis... ¿qué, ¿Qué es qué sí. eso? Sí. Ahí está nuestro amigo Johnny Ross. ¿Quién, quién? Nombrado. No, Johnny no, Ross, un no, no, saludo pero... a Johnny Ross. Oiga, Dios mío discreta. <risas> ¿Eso <de> esos son botellón? No, yo no lo sabía, me entero. Claro que tú lo sabías, yo te lo había dicho, yo personalmente... No. Mira, Roberto, claro. el asunto se le está saliendo tanto de las manos al, al gobierno. No, no, tampoco así. Que uh, no. uh, hubo uno que se, crucifi se crucificó, creo, en la así? capital, sí, Bien. se encadenó, un perremeísta. Sí, pero, pero, pero dice es un espectáculo. oye, eh, que, óyeme qué pasa, el gobierno no es... Un, un botín para repartírselo. No, pero Es mira. que, óigame, si usted trabajó para que ajá. llegara a este gobierno, usted trabajó para un cambio, pero no para que le dieran un empleo. Ajá, ajá. Sí. ¿Y, y dónde Entonces es? eso está mal. No, Roberto, mira, eh, Roberto. cambiar? Eh, ro Roberto, Roberto. aquí tengo la, la, la empresa. a tu pregunta. Claro, tú ves, <risa> lo eficiente. No. Dígame, okay, veloz. Ok, dice... La ruta pertenece a un consorcio, el consorcio Núñez de Cáceres. Es coordinado por el sindicalista del transporte, Antonio Marte. Oiga, ah, debe. Debe. el empresario de transporte, ah. según aquí el ah. licenciado. Pero siga, voy... busca... no, no, lleve... Pére, pero siga buscando, no, no, escúcheme, pero espérese, siga buscando los padre. otros nombres. Ajá. Pues los sí. otros nombres. Haciendo, haciéndole elogios, Siga, sí, siga que no siga. se quiere morir hasta ver un transporte organizado. Ajá. Cualquiera. El... No, no, en claro, siga buscando los nombres. Más... Pero más eh, más. Eh, mire, eh, en lo que eh, velo busca la información, quiero puntualizarle licenciado, a usted y a los televidentes y a los que pertenecen al partido revolucionario moderno, de que el gobierno, si, mire, Franklin Romero, senador de la provincia de Duarte, por eso yo me quito el sombrero, porque el que votó por Franklin Romero votó por Franklin, no por un empleo que lo fuera a conseguir, era, era la consigna del senador. No, no hermano, eso no era lo que él prometía, no. empleo para todos ¿Usted recuerda el caso que hubo el problema ahí en Senasa por los empleos entre el senador y nuestro amigo diputado? ¿Usted no recuerdo ese caso? Hubo que buscar a, por Dios a, a, a la policía y los militares, porque por... eso ahí se iba a armar la vez. Sí, pero, momento, momento. Lo que pasó la vez en el PRD con los sillazos se iba a armar ahí. No, pero los sillazos no sí. fue por eso. ¿Eh? No fue por sí, pero esto sillazos. iba a ser parecido. Pero esto miren, iba a, miren, iba a ser por miren. Empleo. De verdad, si el presidente Luis Abinader se presta a coger presión de los compañeritos por un empleo, que deje el cargo. Sí, porque pero no fue, fue ellos que lo llevaron, Sí, Roberto. pero no. Espérate, Roberto. No, no fue ellos que eso lo no, llevaron. Espérate, no, no, no, eso no. no es así. Eso es falso. Ahí hay personas que inclusive abandonaron ¿Qué? su familia para no. llevar a... a, a eso eso es al presidente de la República. Mira, eso es falso. Claro, hermano. Eso es falso. No. Mira, mira, mira. Lo no, primero, no. mira, mira. Dime. Luis Sabiná del presidente, Primero por el desastre que hizo el gobierno del PLD. Esa es una, una dos. Par. Segundo, el pueblo estaba harto de las bolsas. Esa otra. Del PLD. Siga. Y tercero, la gente salió a votar por un cambio. No, y usted le faltó lo más esencial, Wey. que tiene unos militantes de, de, del PRM ¿De que se fajaron no, para buscar los votos. Ahora no, no porque ahora están en el no, gobierno, no pasa no, están pisando y aquellos no, okay. que se fajaron le da dato, allí, ¿es da un dato? Dígame. Que yo le voy a dar otro. Muchos peladistas fueron los que buscaron esos votos. Ah, donde no, hermano. Claro. No, no, no, olvídate. Pero te de lo eso. voy a poner. Por ahí. eso. Eh. Pero espérate. Que